Mi nombre es Joana Valenzuela, soy estudiante de la Licenciatura en Educación Básica Primaria de la sede de Kennedy. Me encuentro actualmente en octavo semestre, tengo 34 años, soy madre de dos niños y también soy trabajadora. Yo vivo aquí en Kennedy, mi hija mayor tiene nueve, se llama Zoe, y mi hijo menor tiene cinco años, Martín. Ser una mujer madre y ser una mujer trabajadora es entender que son roles. La maternidad es un rol más que nosotras como mujeres decidimos o no decidimos tenerlo. No es una cuestión fácil, es, una, es, un, es un proceso que es complejo, que es dinámico y que además es continuo y que en cualquier momento nosotras podemos redefinir cómo queremos vivir estos diferentes roles que como mujeres estamos asumiendo. Yo los dejo con mis papás en el norte. Sí, el norte, entonces yo los dejo el viernes por la noche, me vengo a estudiar y bueno, salgo y me voy para allá. Ser mujer es una oportunidad para construirnos permanentemente, para decidir qué queremos ser, eh, qué queremos pensar, qué queremos sentir y qué queremos vivir.